The subject of tonight's talk is the power of our beliefs. Entonces, eh, me dijeron que el tema para la charla de hoy era el poder de las creencias. And the most important thing to believe in is ourselves. <laughs> cosa más en la cual creer es el ser. Mm -hmm. So within ourselves, what we have learned, what we experience, is that we have good things and we have um, weaknesses as well. Y dentro del ser, lo que hemos aprendido y hemos logrado ver es que dentro de nosotros mismos tenemos eh, partes buenas y también tenemos debilidades. So, what I'm going to be focusing on tonight is how to learn about my special strengths that I have and to grow those. En lo que me voy a estar enfocando en la noche de hoy es en cómo eh, empezar a, a reconocer las fortalezas que hay dentro de mí y así hacerlas que crezcan. We have to, has Todos tenemos eh, algo especial dentro de nosotros mismos, pero tenemos que encontrar cuál es esa especialidad. Y y tenemos muchísimas, no es solamente una, pero tenemos que encontrar cuáles son. So entonces les tengo preguntas para ustedes. Eh, lo primero es ¿por qué creen que hay esa dualidad dentro de nosotros? Porque es que tenemos cosas buenas, pero también tenemos debilidades. Hola. Oh, no. We are not perfect. Nos hemos ido alejando de nuestra. We are, have been moving away from our original being. <coughs> have you taken the Reggie Yoga course? <laughs> <laughs> I think you could give tonight's talk. I think you could give tonight's talk. I think you could give tonight's talk. Because that, that's what I was thinking is we have this duality that we have all this goodness and then we have this negativity. Y porque realmente eso es lo que estaba pensando justo en eso, de que como nosotros tenemos dualidad, dualidad tenemos eh, eh, todas estas cosas buenas y, y nuestras eh, fortalezas, pero también tenemos nuestras debilidades y las debilidades son parte de, de, de una negatividad que en realidad la negatividad es la falta de verdad like Impatient, it means I just am lacking peace. Por ejemplo, si me siento impaciente, significa que me está faltando paz. If I'm feeling angry, I may be also lacking peace, or I might be lacking love. Y si me siento enojado, puede ser que también me está faltando paz, pero además me está faltando amor. So, what we understand here is, um, In the Kumaris, with the, the Raja Yoga that we study, is that our original nature is good, only positive. Y lo que entendemos aquí en Brahma Kumaris Raja Yoga que estudiamos es que nuestra naturaleza original es buena. And when we experience anything else, it's just anything negative. We're just not connecting enough to our true self. Y si estamos experimentando cualquier negatividad, significa que no estamos conectándonos o experimentando realmente quién es nuestro propio ser original, nuestra so, verdad. We've forgotten Olvidamos acerca de nuestro ser verdadero. So, we call human beings, that's two words. Y nos llamamos a nosotros mismos seres humanos, que son dos palabras. Mm -hmm. so, In the Yoga meditation, we focus on the being. Y en la meditación Raya Yoga nos enfocamos en el ser. Y el ser, el alma, como lo entendemos, está lleno de cinco cualidades principales. Deep, love, purity, bliss. And power. Entonces son cinco: paz, amor, eh, felicidad, alegría, pureza y poder. Y si estoy en esa conciencia de que en realidad soy un alma, yo puedo estar sintiendo esas cualidades. And when y cuando estoy en la conciencia de que no soy ese espíritu, lo que voy a sentir es la falta de todas esas cualidades. So, si estoy feeling patient, or generous, or compassionate, compassionate, si um, estoy feeling um, mature, determined, courageous, <laughs> you remember si me siento generosa, compasiva eh, pacífica, o si me siento eh, corajuda, valiente. Eh, what was the, the, the second part, eh, courageous. Yeah, yeah. And what else? Eh, valiente, contenta, satisfecha. <laughs> no me acuerdo si eso fue lo que iba a llamar. <laughs> So, any of those positive qualities, they come from peace, love, or happiness, or power. Todas esas cualidades eh, originales que salen, que, que las sentimos, todas vienen de esas cinco principales: de la paz, el amor, felicidad. A ver, ¿cuáles son las otras dos? Poder, Poder y pureza, <laughs> <esa. laughs> <laughs> So, anytime that I am feeling. Not that, none, none of the, the positive qualities. It means I'm not focused enough on the spiritual truth of who I am. Entonces, no no en, en realidad, en so I'm thinking of myself more as being this identity um, that comes with the body. Y me estoy sintiendo más como esta identidad que viene con el cuerpo. Like Por ejemplo, siento que soy un hombre o que soy una mujer o que ya alcancé cierta edad o que tengo cierta ocupación. To more soul we call it. Y este es uno de los esfuerzos fundamentales que hacemos aquí en el, en el Raya Yoga, es la conciencia de volver a sentir la naturaleza de ser un alma. So there's some other signs I have here that um can show whether I'm in the soul consciousness or we call the other the body consciousness. Entonces el contraste es o estoy en conciencia del alma o estoy en conciencia del cuerpo. Entonces aquí les traje varias señales para reconocer en cuál conciencia ando. I'm a few of these. Voy a compartirles algunas de estas. Entonces una de las señales para darme cuenta que estoy siendo de, consciente de mí misma como un alma es uno que empiezo a amarme a mí mismo, amo el ser. My heart is open and el corazón está abierto y está amoroso. I find meaning in my life. Le encuentro significado a la vida. I Atraigo belleza. <risa> Peace is my religion. La paz se vuelve mi religión. Happiness and love fills my mind. La felicidad y el amor llenan mi mente. You respect your body and treat it well. Usted respeta su cuerpo y lo trata bien. <coughs> Your head and heart move as one. Su cabeza y su corazón se mueven como si fueran uno. I don't feel any person is my enemy. Y no siento que haya ninguna persona que sea mi enemigo. I'll share a few from the other side. <laughs> ahora les voy a compartir del otro lado, lado oscuro. <laughs> <risa> ¿Y si esos venían en el <risa> and ¿Se siente ansioso y como, uptight. como enojado? You turn your into <risa> ¿Usted hace que sus amigos se vuelvan sus enemigos? You have too many expectations of others and yourself. Tiene demasiadas expectativas de los demás y del ser. You waste time, energy, and money. Y usted gasta tiempo, energía y dinero. Your happiness does not last. La felicidad no dura. You have poor listening skills. <laughs> Tiene pocas habilidades de escucha. You are not satisfied. No, no. no estás satisfecho. You have mood swings. Tiene cambios de humor. And <laughs> one more. You say one thing and do another. Y una más. Uno dice una cosa, pero hace otra. So we can look within ourselves at each moment, and we can also make our own list. Because at each moment I'm creating thoughts, words, actions, and attitudes. A cada estoy pensando, palabras, y and they're going to belong to one side. Or the other. Y van a pertenecerle al lado oscuro, al lado de la fuerte, a un lado o al otro. Y mientras más permanezca consciente del alma, más feliz voy a ser. So it's important to check and see where I'm at and then to change where necessary. Entonces es muy importante revisar y ver por dónde ando para poder cambiar. Y es muy fácil reconocer las diferencias porque en realidad son opuestas. Y todos podemos hacer eso, solamente necesitamos desarrollar el hábito de estar revisando hacia adentro y ver por dónde andamos. All right. So now I have another question for you. Okay, siguiente pregunta del examen para ustedes. So, I want everyone to think for themselves what it is about them that makes them special since the time that they were a little child since the time that you were a little child what is it that made you special Entonces, un niñito, pequeñas, so this means this is something that others really loved about you esto podría significar eh, lo que los demás aman de ustedes They might have, you know, admired it and told you about it. It might be something that comes easy for you. So, if you can think for a couple of minutes uh, about something that, at least one, um yeah, just one um, positive quality that you have like that. Entonces, eh, piensa por un minuto, eh, por lo menos una, una de las cualidades positivas que ustedes sí tienen. ¿Cuál es la cualidad que más tienen? Ok, so, um, I would be happy if you can share with someone that you don't know. You can give you a chance to meet someone new. Entonces quiero que tengan la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Entonces, van a hablarle a alguien que ustedes no conozcan. Aquí hay mucha gente en el salón, entonces para que conozcan, tener la oportunidad de conocer a alguien nuevo. ¿Cómo estuvo? Sonaba que estaban disfrutándolo muchísimo. You will get another chance in a little bit to share a So, ahorita van a, a volver a tener otra oportunidad para seguir compartiendo de nuevo con la misma persona. So, what I've noticed is that sometimes it's hard for us to recognize our Y lo que he visto es que a veces es difícil para nosotros mismos reconocer cuáles son nuestras especialidades. Any, ¿Alguien sintió de esa forma? Que era difícil ver cuál era su especialidad. So... Um, y creo que una de las razones por las cuales no las reconocemos es que nosotros no abrazamos o no aceptamos eh, esas especialidades. Y es debido a que vienen tan fácil y tan naturalmente que pensamos que cualquier persona lo puede hacer. Y a veces pensamos de que porque yo tengo que estar haciendo eso, los demás también pueden hacer esto. Y no me doy cuenta que los demás también están haciendo muchísimas otras cosas, pero que yo estoy haciendo esto porque en realidad es mi propia especialidad. And if I were to y si yo la aceptara y la, y la aferrara, entonces podría eh, aceptarlo como un regalo que puedo dar al mundo. So I have, um, a personal. Example. Así que les tengo un ejemplo personal acerca de esto. Yo vivo en Peace Village, que es un centro de retiros que tenemos en las montañas lindísimas de Nueva York. And we're very busy doing different y siempre estamos muy ocupados haciendo muchísimas cosas diferentes. 7 6 We got a greenhouse, y hace como unos seis o siete años nos pusieron un vivero afuera para poder plantar vegetales. That's that I had a lot of in. so y eso es algo que yo siempre había tenido muchísimo interés. Entonces cuando nos dijeron bueno tenemos este vivero aquí afuera quién quién quiere encargarse yo dije uy oh, yo quiero. And there were others that were to help few. Y había otros que también estaban disponibles para ayudar, pero eran muy poquititos. Así que al final fue como que yo me hice cargo de esto. So seeds, seeds entonces, parte de, de, de mis labores ahí es, es que yo escojo y veo qué semillas vamos a, a comprar, las compro para ver qué vamos a crecer en esta vivero. And then I the of the y entonces, eh, yo cuido el, el, plantamiento, plantas, el proceso de plantación de las plantulitas, de las, bebitos, las plantitas bebitas. schedule, y entonces hago el horario de que cuándo vamos a plantar qué y, y dónde vamos a poner, o sea, el, el, la estación, cuándo tiene que plantar, porque se pone súper frío ahí con nieve, entonces tiene que tener un horario. En realidad, plantar, pasada, no ahí, y y entonces, por ejemplo, cuando tengo que salir y no puedo estar ahí, les puedo decir a ellos, bueno, les toca plantar esto y, y traspasar esta otra plantita y así. Yeah, I'll decide like what we harvest and when and you know just the whole process There's después, <laughs> después decido bueno hay que cosechar y qué es lo que vamos a cosechar primero entonces todo el proceso de, de, de la siembra y cosecha me, se hace there's watering there's weeding and this lot to do eh, hay que estar regando hay que estar las quitando la maleza hay muchísimo por hacer the side of all the other things that um, I have to do a peace village. Y este es solo como una cosa extra que de like todas las demás cosas que me tocan hacer a mí en mis responsabilidades allá en Peace Village. So sometimes um, when I pick the lettuce and bring it in the kitchen, it has a lot of the, the dirt on it from the soil. Um, yeah, from in the garden. And it takes more time to wash than the lettuce that would be bought from the store. Y a veces cuando traigo las le, la lechugas que vienen directo ahí de, de la de la granjita, eh, pues va a tener más tierrita de las raíces y de, todo, de, de, la, de del suelo donde estaba que como vienen en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí diferente manera, como vienen las lechugas que compran en, en los supermercados allá. Y bueno, eh, ese lugar cabe muchísimas personas, entonces eh, tienen horarios para quienes les toca cocinar. Pero entonces eh, si no es mi turno de cocinar, igual como le tocaba eh, cosechar lechugas, entonces yo hacía todo el esfuerzo de traer las lechugas desde la vivero y, y llevarlo a la cocina para que se hicieran cocinarlas y say to me, I don't have time to wash that. Um, if you want to have that, you wash it yourself. If you want us to have it, you wash it yourself. a veces la persona a cargo de cocinar ese un día porque digamos, es para cocinar, para que vean la magnitud como unas 200 personas, o así, un poquitito de comida. Entonces la persona a cargo le dice, yo no tengo tiempo para co lavar esas lechugas. Si usted quiere que las cocinemos y se las coman, las tiene que lavar usted. Este no es para 200 personas, ¿Cuántos? Este, uh, es... ¿Cuánto? A la semana, cuando es maybe 20. Ah, ok. Ay, oh, man, yo le estaba no, poniendo amarillismo no, al asunto. No, no. Dices cuando hay menos no, personas, que 20, es entre semanas solo para 20, 20 personas, 20, pero 20, bueno, 20, digamos 200. ¿De qué sí sabe español? I was giving an emotion to the thing. Okay. Um so I would have resistance and I even I even sent an email to the director of Peace Village once saying, you know, I do all of this, I do all of this, and then you know no one wants to do anything to help y entonces yo estaba teniendo resistencia a eso porque incluso le mandé un correo a la, a la directora que está a cargo de Peace Village y le dice vea, yo estoy haciendo esto y todo lo otro y además estoy cargándome esta cosa pero pero eh, eh, nadie quiere ayudarme pero entonces uno de los demás residentes que está, viven ahí conmigo me dijo algo que me cambió totalmente el punto de vista She said to me, Susan, I really see that one of your roles here is to bring healthy food to the community. Eh, me dijo, Susan, eh, vea lo que yo estoy viendo es que uno de sus papeles aquí es traer comida saludable a esta comunidad. Because, of course, the vegetables for the garden are healthy, but in addition to that, I'm very health conscious. I always cook healthy food. Porque, por supuesto, estos son vegetales orgánicos plantados en, en el jardín. Pero yo misma también soy muy consciente y, y trato de siempre estar comiendo y cocinar comida muy saludable. When I heard to have. Y cuando escuché eso, dije, ay, sí, qué buenísimo, qué hermoso. Eso es un papel tan hermoso para tener. Así que es, esa es una de mis especialidades. Tengo que aceptarla y eh abrazarla y, y ponerla en la práctica. So I started to bring the lettuce in and I would ask the cook, do you need help with, with this? And if they said yes, I would happily wash the lettuce and you know, dry it and, and um you know, cut it and try it. And, and I'd say, would you like to make the rest of the salad or would you like me to make the rest? And I would just offer as much as was needed. Y desde entonces, eh, cuando ya cosecho la lechuga la llevo a la cocina, les digo, necesitan que, que la lave o usted la lavan. Bueno, entonces hace todo el proceso, la lava, la le quita el, el agua y la corta y después les dice, bueno, ¿y, y ocupa que haga el tema de la ensalada o ustedes ya con eso es suficiente? Y me dio muchísima felicidad ofrecerme y hacerlo. And It's kind of a big thing at Peace Village because there's a schedule and people's names around things. And if you do something extra, you really have to do it from the heart. And When you do something like that from your heart, it just gives you so much back as well. Y si hacen algo desde el corazón, les, trae, les da tantísimo en retorno. Y esto es como un secreto. Si nos logramos conectar con lo que nos hace feliz y lo hacemos, uno ya solo puede seguir haciendo eso. ¿Sobre feliz This is, these are our specialities and these are like our God-given gifts. So now I have another question for you. El quiz número tres. Una pregunta más. <coughs> so I'd like you to think about what makes you special in the other way. I'll, I'll, I'll explain. Voy okay, a bueno, como, como, como otras dos cosas. <ríe> eh, ahora quiero que piensen en qué les hace especiales a usted en la otra forma. Y dijo que ahorita nos va a explicar qué significa eso. Entonces, ahora vamos a analizar. En mi vida, desde que era chiquitita, ¿Qué, ¿Qué es lo que ha habido que me ha causado sufrimiento? ¿Algo en mi personalidad que me ha hecho sufrir? It that I'm still on. Puede que sea algo que todavía yo estoy tratando de lidiar con eso. It. O tal vez ya lo supere. Uh, like to y todos tenemos algo. Entonces, quiero que identifiquen algo de, de su personalidad que no les moleste compartirlo con la persona con que van a hablar. Entonces, tómense un momentito para encontrar algo que, que quieran compartir. Ok, lo disfrutaron, lo encontraron y lograron encontrar la conexión que había entre los dos, entre la, la, la especialidad y la cosa no tan bonita. ¿Pudieron ver la conexión que había entre esas dos cosas? No tenemos tantísimo tiempo, entonces no voy a poder escuchar sus experiencias, así que sí, lo siento mucho. Own, okay? Pero voy a compartirles la mía propia, Mi mi experiencia con esa cualidad. Bueno, no, más bien defectos de que era niña Era que yo era demasiado tímida I shy, Todavía soy tímida, en realidad Y me causó muchísimo sufrimiento Porque decía, ay, no tengo ni un amigo Y na a nadie le gusto yo I had very low self-esteem, and I thought, oh, this is going to be my life, and you know, no one's going to love me, and I'm never going to it somebody's going to be. <laughs> entonces tenía muy baja autoestima, y decía, bueno, a nadie le voy a agradar, y, y nadie va a querer estar conmigo, entonces voy a estar siempre sola. Mm -hmm. So, um, when I got a little bit older, like about 20, I started to get a little bit more self-esteem, y cuando ya llegué a los 20, entonces empecé a tener una mejor autoestima. Y como estaba teniendo mejor autoestima, la gente que me amaba por lo que realmente era yo, se sintieron atraídos hacia mí. Y me what they, what they mí. Y como yo todavía estaba construyendo y mejorando mi autoestima, me ayudó que ellos mismos me dijeran qué era lo que ellos les gustaba de mí. Y me dijeron, es que lo que me gusta de ti es que eres tan silenciosa y parece que estás observando todo lo que está pasando en el cuarto. Usted no se adueña de las conversaciones. When I came the path, I was 25. Y cuando empecé este camino espiritual, yo ya tenía 25 años. Y me pareció muy fácil lograr ir a la meditación. Y a veces lo llamamos el poder del silencio que algunas almas tienen. Very power to have. Y ese es un poder muy importante por, para tener. So I that my, y me di cuenta que lo que me estaba causando el mayor sufrimiento en mi vida se volvió como si fuera mi más grandioso regalo. Y me di cuenta que todos son de la misma forma. Y había esta persona con la que solía compartir cuando yo estaba en el centro de meditación que quedaba en Boston. Entonces yo ya les compartí que yo estaba más atraída hacia la meditación. Y y esta persona en particular, cuando todos teníamos que estar meditando, supuestamente ella estaba de pie haciendo cualquier otra cosa. Bueno, estaba haciendo otras cosas, no cualquier otra, otras cosas. And stop, this time, and doing okay. Y yo solía tener este pensamiento: este es el momento para meditación y ella anda por ahí haciendo otras cosas. So I was her y yo pensé que esa era su debilidad. Entonces después yo me mudé a Peace Village y un poquito más tarde después pues, ella también se pasó a vivir a Peace Village. Y noté que había demasiadísimas cosas por hacer en Peace Village. Y a veces llegaban invitados durante los tiempos de meditación y alguien tenía que atenderles. And I wouldn't want to sacrifice my meditation to attend to the guests. Y yo no hubiera querido tener que sacrificar mi momento de, sac de, de meditación para tener que ir a atender a los invitados. But she would jump up without even being asked as soon as she saw someone came in. She would jump up and attend to Pero ella, en cambio, eh, brincaría de un solo al ver que había llegado alguien y necesitaba ayuda. Entonces se iba de inmediato a ayudarle sin que nadie le dijera. So what is this? A weakness or a strength? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Una habilidad o una fortaleza? Each one of us is We all have Cada uno de nosotros es distinto. Entonces, todos tenemos diferentes especialidades. And it's to train to see only as a y es importante entrenarnos a nosotros mismos de ver algo como solamente una especialidad. como una pero puede ser usado como algo y tal vez se vea como una debilidad, pero puede ser usado para algo positivo. Gift is in this world. El regalo de todos es necesario en este mundo y todos somos diferentes. Mm -hmm. so, that we need to our y entonces yo siento que necesitamos aceptar nuestras propias debilidades. We need to remember that the more soul conscious we are the more it will be um, become a strength rather than a weakness. Y tenemos que recordar que mientras más conscientes del alma nos volvamos más se volverá una fortaleza en vez de una debilidad. When I was young I was shy and I, I experienced pain but later I learned to be soul conscious and it became a spiritual power. Cuando era joven, yo era muy, muy vergonzosa, ver ver tímida, muy tímida, y después eh, de se volvió mi fortaleza cuando era mayor. Es muy importante para nosotros que disfrutemos lo que amamos de hacer y hacer eso, intentar conectarlo con nuestro trabajo de vida. Y entonces tenemos que aceptar y abrazar lo que nos gusta hacer y hacerlo en la vida para, para lograr sintonizarlo en nuestra línea de trabajo, en lo que estamos haciendo en la vida. Y tal vez no vamos a estar haciendo eso en nuestro trabajo, pero podemos traerlo a lo que hacemos en el trabajo. So each one of us has a y cada uno de nosotros tiene una contribución única que dar, y si nos da, ponemos conscientes de eso, entonces podemos darla más en el trabajo. So I see in or in another, entonces, cada vez que algo, veo algo negativo en mí mismo o en otros, I entonces tengo que recordarme, justo en ese momento, que lo que sea positivo que hay en ellos o en mí, no lo voy a poder estar reconociendo o viendo cuando estoy en la parte negativa. Es, es la misma forma. It's the flip side of the same coin. Es el otro lado de la, de la moneda. And I need to choose what to look at. Y yo lo que tengo que hacer es escoger en, en, lo que, en qué es lo que voy a estar mirando. This is the key. Y al inicio les hablé acerca de la conciencia del alma y la conciencia del cuerpo porque en realidad esta es la llave. Cuando estoy en la conciencia del alma, mi energía está en su forma positiva de expresión. When in the body it a y cuando estoy en la conciencia del cuerpo, se vuelve la parte negativa de expresión. Entonces también eso sería un buen método para revisarse en de qué lado ando ahorita, cómo ando.